Amigos de La Posta, ¿cómo están? Les saluda Doménica Vivanco y hoy vamos a conocer, bueno, tal vez ustedes ya los conocen, a tres voces maravillosas que llegan desde Italia y estarán con nosotros este primero de marzo en la ciudad de Quito. Hablo de, obviamente, Ilvo, lo vamos a saludar a los chicos, ¿cómo están? Hola, hola, todo bien, todo bien. Buongiorno. Buongiorno chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado esta gira que ustedes han estado realizando? Tengo entendido que están lanzando también este nuevo eh, disco, Tres Voces, eh, Un Alma, que está muy inspirada en la música de Latinoamérica. Cuéntenme, ¿por qué? ¿Qué les inspiró a hacer eso? Siempre en estos años, desde cuando empezó, empezamos a cantar juntos, en el 2009, eh, empezamos a viajar a Latinoamérica, no solamente a Italia, ¿no? Claro. También... Siempre me gusta acordar ese momento, uno de los más emocionantes de nuestra carrera, cuando los Latin Billboards de 2013 hicimos un homenaje al grande José José cantando el triste y él estaba en primera fila. Y en nuestras grabaciones siempre ponemos canciones en español en nuestros discos. Por eso decidimos devolverle de gira en todos los países de Latinoamérica, por dos meses, con un nuevo disco que se llama Tres Voces, Un Alma, donde cantamos y elegimos las canciones más románticas y más famosas, bueno, nuestras favoritas, de repertorio de Latinoamérica. ¿Como cuáles? cuáles? Algunas, algunas de las que, las que tienen previstas en, en este disco. José José, Luis Miguel, Ricardo Montaner. Tenemos un dueto con Ricardo Montaner de su canción, Tan enamorados. Hay la incondicional de Luis Miguel, No me digas que te vas de José José y muchas otras canciones. Aparte de todo esto, es que lo que pasa es que en América Latina somos bastante románticos y, y vamos más allá del reggaetón a regresar a toda la música que ha inspirado a nuestros padres, a nuestros tíos, y eso es, es lindo. La propuesta acá en Quito, ¿ustedes están por primera vez acá en Ecuador o no? Eh, no, si ¿es la primera vez que vamos a Ecuador? No, no es la primera vez, ya estuvimos muchas veces y ahora vamos a regresar ahí en concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 1 de marzo y bueno, estamos felices porque para un artista subir al escenario la cosa más importante, encontrar sus fans, expresar su música y sus sentimientos eh, a través de la música es una de las cosas más importantes y de verdad después cuatro años regresar a Latinoamérica y es algo que nos llena de felicidad ¿Qué es lo que más les gusta de Latinoamérica? Los latinos somos bien somos bien felices Mira, lo que nos gusta mucho es la manera como se afronta la vida aquí la, la energía el optimismo la, eh, hay gente positiva y entonces lo que necesitamos en este momento Bueno, y de Ecuador eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que esperan también? Acá en Ecuador hay muchas cosas interesantes, más allá de sus paisajes y su comida. ¿Cuáles han sido las cosas que ustedes han pedido para poder venir acá? En Quito, en Ecuador, solamente subimos en Quito y nos dijeron que la, el mar, la parte del mar, está maravilloso. Y queremos ir un día. No podemos en esta gira porque vamos a llegar solamente un día en Ecuador, pero en el futuro les prometimos que vamos a visitar la parte del mar de Ecuador y Gracias. a comer mucho. Eso, eso. Las playas ecuatorianas son divinas, pero a comer, eh, decía Ignacio, ¿qué es lo que tú querías comer? No, y a comer mucho chocolate. <risa> oh, oh, oh. Por favor, dime cuál, cuál es la comida tradicional eh, ecuatoriana. A ver, ahí, ahí yo les voy, yo voy a hacer su guía turística. Aquí en Ecuador comemos locro de papas, que es como una sopa eh, de, de papas con queso, también se come mucho en la parte del mar, en la parte de la costa, el encebollado, que es una, es una sopa como con pescado, yuca. Eh, se comen ya pingachos, que es mucho, mucho, mucha comida basada en papa, en chancho, en mote, en granos. Entonces, yo digo que si es que tienen que probar algo, tienen que probar tanto de la costa como de la sierra. Si están en Quito, pídanse un locro de papas. Estamos en un restaurante tradicional. Uy, aquí en Quito hay varios, hay varios en el centro histórico. Yo creo que es algo obligatorio de que los tres caminen por el centro histórico de Quito, sobre todo porque es un espacio muy bonito, muy cultural, y que y le, le, les tiene una oferta gastronómica muy amplia, pero aparte las iglesias, la parte turística es muy linda, y yo creo que les va a encantar totalmente. Pero obviamente el mar no, no lo cambiamos por absolutamente nada. Pero, pero bueno. aparte también lo que les quería comentar un poco... Eh, estamos nosotros acá eh, en Ecuador eh, esperando la llegada de Il Bolo. Ustedes tienen muchos fans desde acá, les han escrito para su llegada ya. Miren, recibimos todos los días mucho, muchos mensajes y sabemos que el público ecuadoriano nos, nos está esperando. Y entonces, ahora, después cuatro años, ya regresamos, a, a, ahora todo regresó por fin a la normalidad y de verdad siempre decimos que la manera de recibirnos aquí en Latinoamérica es, in, es increíble, de verdad. ¿Cómo pasaron, es... ¿Cómo pasaron ustedes la pandemia? En casa, como y, todos. Y grabando el nuevo álbum que salió en el 2020. De, de, de este nuevo álbum, ¿cuál es su canción favorita? Ah, a mí me encanta Estar Enamorados. Eres un hombre romántico tú, en entonces. <risas> yo tengo uno de mis artistas favoritos desde de, de siempre, es Julio Iglesias. Entonces cuando grabamos la canción Abrásame, yo era la persona más feliz del mundo. ¿Y tú, Janice? La Luis Miguel y la incondicional es mi favorita, la favorita de todo, el mundo. Es, son canciones que nosotros hemos escuchado siempre y creo que escucharlos en su, en su voz va a ser maravilloso este primero de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acá en la ciudad de Quito. Ya saben todas las personas que quieran ver eh, a estos tres maravillosos eh, voces eh, Encontrarse sería con ellos, ustedes pueden encontrar ya eh, las entradas disponibles en ticketshow.com.es Yo quiero finalizar esta entrevista dándoles un mensaje a, a, a Gianluca, a Piero y a Ignacio también de una bienvenida ya eh, previa a las, acá a Ecuador y a la ciudad de Quito que les espera con los brazos abiertos y esperamos ya que lleguen pronto para también ya poder escucharlos. Gracias. Sí, es un placer, de verdad, nos vemos a la hora. Vamos a ver el Teatro Nacional Casa de la Cultura el primero de marzo y nos esperamos para estar todos juntos en una noche. Vamos a cantar. Y esperamos, esperamos el, el review de, del locro de papas, o sea, que cuando coman el locro de papas y toda la movida, nos cuenten qué les pareció la comida de Ecuador. Gracias esto fue también chicos ya saben ustedes pueden ver el bolo este primero de marzo acá en la ciudad de Quito sin más yo me despido soy Doménica de Iván que nos vemos en otra en otra ocasión